Pues mire quién es, Eliezel Ramos, mi secretario de Educación. No lo diga muy alto Juan Bobo, hay mucha molestia conmigo. Pues con razón, las escuelas públicas son un bochorno. Pero los debo tener así para seguir dañando la imagen de los servicios públicos. ¿Y esa es la política pública? Es la política privada que los donantes imponen al partido.